Todos los años hay un día en el Cantábrico que está así, transparente, sin corrientes, en el que puedes ver peces, animales, cangrejos, congreos, incluso confraternizar con los peces. Este día ya ha sido, despediros de él. Ha sido mi inmersión número 555. Espero que lo hayáis disfrutado.